Martín, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Buen día, gracias por el llamado. Bueno, Martín, a ver, eh, vos sabés que nosotros solemos sacar a, a Luis Juez, ya no, no, no niego, tengo una amistad de muchos años, ¿no? Vos lo conocés mejor que nadie, a veces dice la cosa de manera bastante brutal, juez y él tiene la teoría esta de que el peronismo sabe contar las chispas de la moladora o sea, vos pones la moladora y los tipos te cuentan la chispa y rápidamente vos crees que ya no están más, que se acabó, que empieza una nueva etapa que el país es distinto y el peronismo siempre se reconfigura y te, te saca un, un conejo de la galera digo, da la sensación de que la oposición o gana fuerte o le va a, com le va a complicar gobernar el, el próximo periodo, vos coincidís en eso no, en absoluto, en absoluto. Yo creo que el peronismo va camino a la desintegración. ¿En serio? Especialmente porque, totalmente, porque por un factor fundamental, porque a no ver. tiene recambio. Sus ideas, las ideas del peronismo quedaron viejas, la sociedad ya no las quiere más. Sí. No ves a nadie marchando por las calles con la bandera de la justicia social ni con la bandera del, eh, que tiene el peronismo. No, sí. no, esas banderas están abandonadas generacionalmente, además. Hay una generación entera de jóvenes que hoy tienen menos de 30 años que no saben lo que es el peronismo, no les interese, no quieren hablar de peronismo, que hoy se discute, la, la mitad de esos jóvenes son libertarios porque les gusta mi ley, sí. la otra mitad son radicales porque en las universidades, eh, Franja Morada gana en todas las universidades del país. Ahora, no veo ningún lugar donde en la juventud de menor de 30 años donde haga pie el peronismo, no veo ningún dirigente peronista menor de 30 años, ni sí. siquiera menor de 50, para ser más generoso, no veo ningún dirigente Pero, nuevo del peronismo aportando novedades. ¿Sabés dónde, dónde están? sabe dónde están? Yo, donde yo sí lo veo, y es porque camino las calles y demás. Eh, 50% de pobreza. Ah, hay hay un, un sector político que ha construido pobreza y que uh -huh. ame, a, asusta a, a los que están en esa situación, los amedrenta, los amenaza, los obliga a, a, a ciertas respuestas. Y esa gente pobrecita a la que han empujado a ese abismo, a veces no le queda otra situación, ¿no? Y muchas veces la oposición no llega a ciertos sectores. Acordate, Gustavo. Gustavo, acordate sí. lo que te estoy diciendo hoy y guarda, guardá la entrevista esa. Sí. Esa gente masivamente va a recibir con una mano va a recibir con una mano todas las bolsas que le den, todas las chapas que le den, todos sí. los colchones que le den, y con la otra mano le va a votar en contra. Ojalá. Está cansada, la gente está muy cansada. Yo recorro todos los días el conurbano. Estoy haciendo sí. una recorrida hace ya más de dos años por toda la provincia de Buenos Aires uh -huh. y realmente me impacta, me, me impacta porque las primeras veces te digo la verdad que recorría la provincia iba con miedo, sí. porque me decían no, ya que acá los radicales no pueden recorrer la, el conurbano, no, no se anima a nadie, ahora es al revés, ahora la gente cada vez que vamos nos recibe con los brazos abiertos, está contenta que vaya otra gente que no iba nunca y está decidida a no votar al peronismo, así que va, se van a llevar a sorpresa pero vuelvo a lo que te preguntaba, eh, sería importante que ese triunfo, ese supuesto triunfo, se vislumbra obviamente que, que esta gestión va a perder. Digo, ese triunfo tiene que ser fuerte a nivel legislativo, a nivel números, para poder tomar medidas, Martín, que vos sabés muy bien, van a ser duras, no, no, no viene una panacea porque gane la oposición, va, viene duro, lo que, para, para salir de una enfermedad tan grande como esta, y bueno, la cura es complicada y larga. Si sí, vos no bueno, tenés pero un apoyo como, fuerte... A ver, a ver, lo que, está bien Gustavo, sí, pero para para un poquito. Sí. Yo creo que es al revés, te digo porque, a ver. porque nosotros estamos, habl estamos hablando como si el paciente estuviera rozagante no. y por entrar al quirófano y le dijéramos, mirá te vas a entrar al quirófano y después del quirófano vas a, tener solo vas a tener un momento duro en la operación y vas a tener un momento duro después de la operación para recuperación. Pero no es esa la situación, el paciente se está muriendo. Claro, está en terapia claro. intensiva, sí, entubado, totalmente. entubado totalmente. acaba de chocar de frente contra un camión. Totalmente. Y después de eso, todo lo, no puede ser peor, digamos, lo que va a venir va a ser mejor. Si nosotros estabilizamos la moneda rápido en Argentina, lo que vas a ver es estabilidad en Argentina después de muchos años. Y la estabilidad siempre es expansiva. Mirá los primeros años de la convertibilidad. Mirá los primeros años del Plan Austral. Y lo que vas a ver es esencialmente una economía que crece, salario que crece, no, hay, no está esa situación de... ¿Pero cómo lo lográs? No ¿Con, con dolarización? Parte. ¿Cómo lo lográs? Explícame, por favor. No, saber. no va a haber dolarización. No no, no no hablemos más de dolarización porque no va, no va a ocurrir. Eso le están mintiendo a la gente para juntar un voto. Eso por es eso. una bugia. No va a haber dolarización. Lo que va a haber es un banco central totalmente independiente uh -huh. y estamos discutiendo, si, estamos discutiendo la posibilidad de hacer una convertibilidad con Brasil para cerrar más rápido todavía la inflación. Si logramos esa convertibilidad con Brasil, en pocos meses... A, vos ya lo viviste, además vos viviste en los 90 Gustavo, sí, sí, vos sí, sabés que pusieron, sí, sí. pusieron la convertibilidad en abril el mes antes de la convertibilidad había 30% de inflación mensual en Argentina y el mes siguiente hubo 3 y el mes siguiente 2 y el mes siguiente 1,5 en tres meses bajaron la inflación y eso es lo que nosotros tenemos que lograr Claro. Martín, ¿te estás? ¿Cómo te va? Raúl Vaz, que te saluda, es un placer. ¿Vos ¿Cómo, sabes... te va? ¿Cómo estás? Un placer, muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba hablar de este paciente que se muere, este paciente que está muy complicado y con este, unos dolores que no se entiende de dónde salen, pero que está sufriente y complicado, que es, que es la Argentina. Eh, vos me, me, me decís, obviamente, y con, con, con, con criterio, que obviamente se viene algo mejor. Ahora, esto ocurrió en el 2015, esto ya pasó. Y, y, y no, llegó... no, nada que ver, nada que ver con el 2015. No, no, vos viste en 2015 el 2015 120% de inflación, la economía con 50% no, no, de pobres... Me refiero a la, que, me la refiero... brutal que tenemos ahora. No, estoy no, de acuerdo, pero yo ver. me refiero a que venía algo mejor. Y eso algo mejor terminó desencadenando nuevamente el Kirchnerismo, ¿no? Sí, pero no vas a comparar lo que fue la gestión del de, de, de, de Macri con lo que es la gestión de Alberto. Fue mucho mejor además la de Macri que la de Cristina. Es cierto, ninguno de los dos resolvió el problema de la inflación. Por uh -huh. eso perdió Cristina y por eso, y por eso perdió Macri después. Uh -huh. Pero justamente por qué no lo resolvieron. Aprendamos también de los errores. ¿Por sí. qué no lo resolvieron? Porque en ambos casos el Banco Central no era independiente. Uh -huh. Y como no era independiente el Banco Central, entonces primero Cristina lo echó a Redrado y cayó la confianza, después Macri lo echó a Sturzenegger y cayó uh -huh. la confianza. Uh -huh. Nunca más tiene que volver a pasar eso en Argentina. Esa es la lección. Lo que tenemos que aprender de lo que se hizo mal es que nunca más tiene que haber un presidente nombrando o removiendo a los directivos del Banco Central o metiendo la mano en el Banco Central para, por ejemplo, imprimir pesos que después no quiere nadie. Entonces, uh -huh. eso hay que terminarlo el día uno El día uno independencia absoluta del Banco Central, para siempre. Uh -huh. Ahora, vos sabés, todos coincidimos en que um, Aníbal Fernández es una bestia. Yo, eso está claro, Digo, para decirlo claro. Pero a veces te tira algunos conceptos que pegan en la cabeza de la gente y cuando Aníbal Fernández a propósito te dice, bueno, si gana la oposición va a haber muertos en la calle, porque, claro, ellos van a sacar su aparato a la calle, te van a cortar las calles, te van a hacer quilombo, la CGT de pronto después de cuatro años va a decir, hola, qué tal, miren nosotros somos la CGT, tenemos el edificio en la calle Azopardo, de pronto van a salir. Y quizás, obviamente, eso genera un problema que lo van a buscar y va a haber en algún momento alguna represión, bueno, vos sabés cómo puede terminar todo esto te están amedrentando, vos sabés que todo eso va a pasar, y cómo se lucha contra eso porque puedo decís lo del banco, yo te, te, la compro, te la compro totalmente esa idea ahora, vos sabés que te la van a pudrir porque es parte de la de la política te la van a, este sector te la va a pudrir y entonces, ¿cómo ¿Quiénes? los Tiene, los, los, Gustavo, lo mismo que decían que si Cristina era condenada, si Esos, todo, eso, y la gente en la saca. Eso, calle. eso, eso te, la van a, te la van a intentar ¿Qué pasó pudrir. Cuando la condenaron? ¿Y qué pasó cuando la claro. condenaron a Cristina? No, bueno. Nada, no pasó nada. No pasó nada, no te, no te van a pudrir nada porque vamos a ganar con mayoría de la gente, porque vamos a ganar con mayoría parlamentaria y porque hoy el poder no lo tienen claro. más los sindicatos en la calle, el poder lo tienen hoy las organizaciones sociales, los Grabois. Los, los beliboni, esos son los que tienen el poder en la calle sabes cómo se lo vamos a sacar? El día uno vamos a terminar con la intermediación de las organizaciones sociales Hay que sacarle todos los planes a las organizaciones sociales el día uno Se terminó el poder, no pueden movilizar a, a nadie Solamente por una idea, los movilizan porque si no van a la marcha les esta el Exacto, totalmente El día que el plan sea igual que la UACH, Que lo cobren directamente por, por un cajero sin intermediación de ninguno de ellos determina el poder de las organizaciones sociales y se determina la amenaza. Bueno, ojalá. <risa> no, no, me gusta tú que, que, que seas franco por un lado y que estés absolutamente convencido. Yo tu convencimiento no lo veo en, en, en otros. Entonces me, me encanta. Me encanta que vos lo creas y que creas que es factible. Bueno, que, yo te realmente te... Hay que multiplicarlo un poco más. Pero no es un problema de creencias. Te estoy explicando cómo... Sí, sí, estoy lo estás explicando. explicando. Sí, sí, está no, estoy, no estoy aspirando a que la gente me crea a mí porque yo soy una persona iluminada estoy no, no no es el Y en eso también es distinto del 2015, que decían recién. ¿eh? Uh -huh. No estoy explicando cómo vamos a bajar la inflación. No estoy diciendo es fácil bajar la inflación. Estoy explicando cómo. ¿Vos crees que la gente está entendiendo todo esto o hay un problema de comunicación en, en tu sector? Que, que no, sea, hay no. Trabajar, no, no, no, hay que trabajarlo. No, no es que hay un problema. Es mucho más contundente la comunicación demagógica de decirle a la gente... Eh, voy a dolarizar La claro. verdad que es mucho más contundente, mucho más atractiva Pero todos sabemos que eso no va a pasar Entonces es demagogia Es como cuando Alberto Fernández antes de la campaña decía Le voy a pagar un 20% de aumento a los jubilados con la con, con, con las LELIC O como cuando Menem decía salariazo y revolución productiva Mientras Angeló decía lápiz rojo para hacer lo que hay que hacer ¿Qué era más atractivo? ¿El salariazo y la revolución productiva de Menem o el lápiz rojo mm. de Angeló? Obviamente sí. era más atractivo el salario que la revolución productiva, bueno, sabimos mucho. Bueno. Uh -huh. eh, vos ahora decís, dolarización es, es demagogia. Eh, evidentemente hablas de mi ley, claramente. Cuando dice eso? Sí, no solamente mi ley. Los, los que están planteando, de hecho, de hecho, si vos te pones a pensar, la, la, el atractivo de la dolarización, se, se habló muchas veces de dolarización en Argentina. Ahora los medios están permanentemente hablando de dolarización. Acá no está mi ley, nosotros no habíamos hablado de mi ley, y lo, lo primero que ustedes preguntaron fue dolarización ah, aún claro. sin hablar de mi ley uh -huh. o sea que la, la, la dolarización ya es un bicho ya es un bicho propio que tiene vida propia en Argentina, en la, en, en la comunicación hoy está flotando en la atmósfera de la comunicación y de la opinión pública la dolarización como animal con vida propia ya, uh -huh. más allá de mi ley entonces uh -huh. lo que yo te, tengo, lo, yo te quiero decir ningún problema con mi ley, al contrario de, de, prefiero lo prefiero a mi ley antes que a los quineristas toda la vida pero la dolarización es una mala idea, no hay consenso político, no va a ocurrir, entonces no le mientan a la gente. Martín, planteando ya la lucha que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, ayer, en estos días, este, el gobernador Kisilov planteó, digo yo, en este sentido es cierto lo que dice, que la gobernación de la provincia de Buenos Aires o la batalla electoral en la en la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, justamente. Y en algún punto, bueno, eh, más de una vez parte de tu equipo, vos mismo te has planteado como una de las personas más competitivas para, para, para justamente competir la sucesión de Axel Kicillof ¿Cómo va cómo eso? ¿Cómo se está definiendo eso? Eh, porque en definitiva lo que a veces se percibe es que la oposición sigue dando una danza de nombres y no termina por definirse, ¿no? Y, y bueno, se acerca, la, la, se acerca el momento, ¿no? Sí, bueno, ese es un, un, un juego, entre comillas, uh -huh. una, una cuestión estratégica, entre comillas, entre comillas que se va a definir en la medida de que, que, que estemos en la fecha de definiciones, que es el 24 de junio. Uh -huh. No no va a haber una definición antes, porque además todavía Kicillof se guardó muy muy pícaro, se guardó una carta, ¿no? que es la posibilidad de doblar la elección, sí. uh -huh. no la de la PASO, ya está convocada, pero sí la de la elección general de la policía de Buenos Aires uh -huh. en su favor. Entonces... Eso suena de una cobardía grande, a ver si a me gustaría que Kicillof se animara y desdoblara la elección ahora. Sería muy bueno, ya que supiéramos que va a haber elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires, yo estoy seguro que Kisilov, si hubiera una elección desdoblada, no tiene ninguna chance de ganar. Martín, como siempre, un placer escucharte. Gracias por estos minutos. Bueno, buen día. Gracias a Martín Tetasen, ¿eh? diputado nacional cambio, bueno con una mirada bastante clara, me gusta que por lo menos tenga el coraje de decir las cosas que dice ¿Viste? a Martín podés estar de acuerdo sí, sí. No podés no estar de acuerdo pero lo que queda claro es que el tipo va de frente y te explica y te dice uh -huh. lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo no Home. quiero palabritas de ocasión no quiero amor, amor, amor si sí se puede, vamos juntos y todos los eslogans, ridículos que a la democracia no suman nada decime concretamente qué vas a hacer, bueno acá Martín te dice yo voy a hacer esto